Yo soy Ingrid del Carmen y miren qué chévere Tengo un micrófono nuevo, no como el de la vez pasada En el encuentro de mujeres cerveceras Y esta vez obviamente no me encuentro en la tienda Porque estamos en el primer día En la inauguración de Mujer, Música y Territorio Aquí en La Manzana este evento es un encuentro que está organizado por la gente de MIM LATAM. MIM LATAM significa Mujeres en la Industria Musical Latinoamericana. Así que acompáñenme a ver todo lo que vamos a vivir todos estos días de evento junto al MIM. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con la Ministra de Cultura y también habrá artistas y muchas otras sorpresas. Así que ¡vamos! Bueno, y adivinen con quién me encuentro. Sí. Me encuentro con la Ministra de Cultura, la licenciada Giselle González. Ministra, primero que todo agradecerle por este espacio rapidito que nos da a las cámaras del podcast de Compañía Alfaro. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, me encuentro muy bien, muy feliz de este gran encuentro de mujeres en la música. Eh, yo creo que es lo que necesitamos, eh, la, la unión de, de toda esa fuerza femenina que es la, la fuerza que impulsa todo, sobre todo grandes ideas, grandes proyectos. Eh, así que bueno, aquí estoy, feliz. Oiga, y cuénteme un poquito sobre ese masterclass espectacular que va a dar hoy, para así como de marca personal. Quiero que me hable un poquito así, un sneak peek, algo rapidito. Nada, es un masterclass totalmente diferente. Aquí no vamos a hablar de tipografía, ni de colores, ni de nada. Aquí vamos a hablar de la esencia principal de tu marca, que la tienes aquí adentro. Entonces vamos a ver cómo vamos sacando ese ser que va a ser la huella que tú vas a tener y que te va a llevar seguramente a una diferenciación hacia el éxito. Wow, ¡Qué interesantísimo! Y ahora yo... Voy a viajar hacia adentro. Ah, ¡Oh, my God! Esto <risa> viene fuerte. Licenciada, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué expectativa tiene o cómo ve la evolución de este proyecto a futuro aquí en Panamá en el ámbito cultural y, y claro, resaltando el valor de la mujer? Sí, mira, yo creo que aquí se va, esto va a ser la casa de muchos prototipos culturales de gran envergadura. Estos son los espacios que necesitamos espacios abiertos, espacios colaborativos, espacios amigables, pero sobre todo espacios inclusivos, eh, espacios de mentes diversas, espacios de, de una diversidad que es la que te provee eh, eh, un boom. Cuando hay muchas cosas diferentes que se unen en un solo propósito, no, no falta más que, que un buen resultado. Así que yo creo que esto es lo que necesitamos. Yo enhorabuena que está aquí, enhorabuena que está en Santana también, eh, que se va a convertir seguramente en un distrito creativo a futuro. No, no no tengo la menor duda de eso, que, que esto es solamente el, el, el, el principio de un gran distrito creativo que va a unir Casco Antiguo, Santana, Ancón y el Marta, el Museo Marta, como punto de partida para todo esto. Así que enhorabuena, eh, la manzana está bien, está, está en su punta y yo creo que va a ser... Mm, mm, un laboratorio de creatividad y de cultura y de arte y, y también porque no de saberes, ¿no? Así que, adelante. Muchas gracias, ministra. Y bueno, seguimos a lo largo de toda esta cobertura. No se lo pierda. Otro, ¿no? Entonces eso es lo que es un poco la vía para empezar a construir una marca de personales, encontrar qué tengo yo de diferente que me puede eh, Diferenciar del resto. Hay un montón de cantantes. Tú eres cantante, debes tener un tono de voz diferente, un estilo diferente, para que la gente no te compare con Shakira o no te compare. Porque eres tú, porque es tu huella, porque es tu ser. Yo siempre digo que imagínense si Eric Ramazotti hubiese cantado como Ricky Martin. No hubiese ni Ricky Martin ni Eric Ramazotti. ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué tengo yo que no tienen los demás? ¿O cuál es mi fortaleza para poder entonces trabajar en eso? Eh, ambos objetivos, de la, de, tanto del festival, de que es el de como del Milatán y Simu, eh, se entrelazan, ¿no? De, de alguna manera eh, tienen los mismos objetivos, eh, las, las mismas iniciativas, queremos llegar a otras mujeres, poder ayudar a otras mujeres, así que ahí es donde conectamos realmente. Panamá para Latinoamérica que hemos contado con el respaldo y con el apoyo de muchísima gente no es un encuentro organizado por mí, es un encuentro organizado por todos ustedes y quiero agradecer también en esta oportunidad en especial a parte del Ministerio de Cultura a las oficinas del casco antiguo que también abrazaron el proyecto como suyo y que en el momento en que me senté Dijeron sí a todos, incluso hasta propusieron cosas que a lo mejor yo tenía en planes en esa reunión Que también fue una reunión que me preparé para 30 minutos y creo que ahí duró hasta dos horas <risa> Así que de verdad, muchas gracias, el encuentro recién empieza hoy Y vamos a tener toda una programación durante todos estos cinco Oigan, y esta noche no termina, bueno mejor dicho que el primer día no se ha terminado y me encuentro con... Nami, cantante colombiana que nos deleitó con una presentación increíble y claro también hizo un bello homenaje a muchas personas que han, bueno, muchas víctimas, mejor dicho, que han pasado por el feminicidio. Primero que todo, Nami, gracias por esa excelente presentación. Bienvenida a Panamá. Cuéntame, ¿ha sido la primera vez acá en Panamá? Sí, la primera vez que vengo a Panamá y de verdad que estoy fascinada. Cuéntame un poquito más sobre tu carrera musical, ¿Cuántos años llevas haciendo esto, eh, háblame de eso. Eh, Nami, lleva aproximadamente tres años como Nami, pero como música y cantante llevo muchísimo tiempo, y bueno, estoy aquí creando y leyendo también en este proyecto. Nami es una cantante, es una artista que no cuenta historias, sino que canta historias. Entonces todo lo que hay en letras y en música es una historia por contar. Y bueno, específicamente en este caso, Siempre hago un homenaje a mis amigas víctimas de feminicidio con una canción hermosa que se llama Canto de Arruño y en todo momento, en todo lugar, espero seguirla cantando y haciendo ese homenaje a las últimas víctimas de abuso, feminicidio, maltrato y sufrimiento Oye, de verdad que increíble. No, no solamente tiene esa canción, sino que tiene unas canciones increíbles como Fuego, que puso a todo el mundo a bailar. I'm The territorio, acá pero esta vez en el American Trade. El día de hoy vamos a estar viviendo muchas presentaciones musicales, como pueden ver me encuentro en la tarima, aprovechando un poquito eh, que todavía está la gente llegando, hoy vamos a estar entrevistando a las personas para ver qué tal les parece el evento y claro que sí, van a estar también llevándole una entrevista exclusiva con todas las artistas que en el día de hoy se van a presentar, tanto artistas panameñas como internacionales, así que pendiente a este Segundo día, bueno, en este momento me encuentro en el camerino, sí, señores, porque aquí nos metemos hasta donde ustedes no se imaginan para entrevistar a estas grandes, gran estrellas, como es el caso de frank Herrera de Radio Palenque. Fran, bienvenida a las cámaras del podcast de compañía Muchas Faro. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, un placer, un saludo a todos los de compañeros Faro y todos los que nos están viendo. Me está? Ay, valero, muchísimo Quiero que me cuentes un poquito sobre ti Y sobre tu carrera musical Ok, bueno, yo ya estoy en el cuarto piso Pero tengo una carrera de 20 años He trabajado en Argentina He viajado a Brasil y he cantado desde Creo que tengo 7 años ¡Wow! Sí, eh, esta es mi primera banda Donde yo compongo las letras Y mi compañero próximo, que es la otra parte es Fundador de la banda eh, Estamos haciendo música desde 2018 Y bueno, nos pueden encontrar en todas las de plataformas digitales como Radio Palenque. Muchísimas gracias por eso. Y cuéntame, ¿qué hay de frank Herrera más adelantito en Radio Palenque? Oh, wow. Bueno, nosotros tenemos un EP que se llama Emily. Hoy vamos a cantar dos canciones de ese primer EP que está compuesto por siete canciones y vamos a adelantar dos temitas de lo que se viene, que es el segundo EP de la banda. Wow, así que verdad. hoy vamos a, a estrenar de alguna manera algo hoy va a ser una noche espectacular claro. con mucho, muchas sorpresas y claro que sí, está rica ay, se me olvidó, mira que en este momento se me acabó de... esa primicia una primicia, sí, sí, es sí. Una vamos primicia. a compartirlo con todos en el claro mini que sí. que, al cual yo llego básicamente por Jajaira que ella es como el motorcito pero detrás de ella estoy viendo que hay un montón de gente linda claro que, que está sí. apoyando y me siento muy orgullosa de ser invitada a participar de Somos Libertad con chicas de Colombia, que son unos valores, eh, con Julie Minelli. Minelli, Minelli. Este, y la verdad es que, bueno, vamos a seguir sumando. ¿sí? Claro, claro. Es que sí. Muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo. A vos. Que tengan buenas noches y vamos a pasarlo bien. Claro que sí. <risa> Sigan viendo. <risa> Oigan, y definitivamente que en este camerino se viven cosas increíbles y ahorita me encuentro con julie minelli también cantautora panameña que hoy también nos va a deleitar en su presentación julie bienvenida muchísimas gracias muchísimas gracias gracias Gracias. Ah, ya gracias ah, qué bella bueno realmente veníamos hablando bastante ay no te preocupes no te preocupes eso esto es algo tranquilo sino que ahora toda la conversación que tuvimos ahora la vamos a hacer con cámara no, no te preocupes. que no me digas que la cámara está ahí. Ah, no, no, ni no lo veas, no, nadie sabe, no. Eso no, más va a salir en YouTube y lo va a ver sí, mucha gente, pero normal. Sí, mundo, pero no no pasa nada, o sea. No, para nada. presiones. No, cero presiones. <risa> Julie, quiero que me cuentes un poquito sobre ti, sobre tu carrera musical específicamente. Eh, bueno, mi carrera musical a nivel profesional arranca en el 2014, eh, que es cuando decido yo eh, ir por este camino de la música, en realidad es como un llamado no eh, que he sentido y cuando siento este llamado que decido dejar todo, porque realmente dejé todo por la música, este, perdón. No, pasa tranquilo, no, no hay ningún problema, estamos ya con el micrófono, ya no hay problema, eso pasa en los camerinos y en un programa en vivo. <ríe> oh my God. Llevas escenario. Oh my God. ¿Estás listo? pásame la bolsa. No, mentira. No, todo bien, todo bien. Eh, bueno, eh, no sé, continuamos más tarde, seguimos ya o me voy o. ¿Cómo hacemos? una pausa y volvemos unos momentos después oigan vieron esa excelente presentación recuerden que nosotros estábamos justamente en la entrevista a mediada, a la mitad de la entrevista cuando la llaman a escenario pero de verdad que te luciste me encantó puso a todo el mundo allá abajo a bailar cómo te sentiste en la tarima súper realizada eh, es que antes de entrar se vienen todos los nervios y se tensan todos los músculos y todo, pero ya cuando estoy en la tarima, que ya veo a la gente, y que ya, ya sé como que ya, como que uno respira, entonces ya, lo demás es como a, a disfrutar, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención de tu presentación fue cuando dijiste que, que siempre había soñado que la gente sacara su celular y hiciera así como que todo el, el temita de las luces, ¿Cómo, ¿cómo fue para ti vivir esa experiencia? Es que es emocionante y un poco como controlar todas las emociones para poder seguir cantando porque si no hubiera quedado ahí derramada en llanto, ¿no? Es que cuando veo cuando veo eso en, lo, en los grandes escenarios y todo eso con, con las lucecitas es como demasiado lindo, demasiado. Y verlo hoy conmigo y, y que todo el mundo ya eh, querido participar, wow, súper emocionante. De verdad que ya saben, pueden encontrar a Julia. Julia. O sea, es Julie Minelli, pero para las redes sociales sería arroba Julie Minelli con dos L y latina música. Julie Minelli música. Igual aquí se lo vamos a estar poniendo para que sepan cómo se escribe. Aquí. Aquí. Aquí. aquí. Ay, Dios mío, pobrecita la que va a editar. Ah, soy yo, ¿verdad? Así que igual, ya saben, continuamos, pronto viene. Natalia Cerna, las chicas de Colombia, así que pendientísimos. Bueno, y en este momento me encuentro con este grupo de chicas súper talentosas provenientes de la tierra del café, de Colombia. ¿Verdad? ¿Cierto? Ah, Mira, ya, ella lleva su nombre a donde vaya con su vasito de café. Eh, las presento, ella es... Karina. Natalia. Evelyn. Cada chica se encarga de algo... Eh, en, su, en su banda, en su grupo musical ¿Cómo se llama su grupo musical? Natalia Serna el grupo soy yo. O sea, soy cantautora y ellas me acompañan Ok, bueno, el grupo Natalia Serna A ver, cuéntame Karina, ¿qué haces en el grupo? Yo hago la parte de performance Y también tengo una canción con Natalia Serna Al final la canto Yo soy rapera, mi nombre es artístico es Guaira Y le acompaño con voces y con escritura en esa canción ¿Qué? ¿Qué tú haces en el grupo, Natalia? Ay, ¿Qué hago en el grupo? Bueno, <risa> <risa> básicamente. Bueno, eh, escribo, compongo las canciones, las canto y eh, toco guitarra también. Okay. Eve, ¿qué tú haces en el grupo? Yo soy la percusionista, a veces hago voces y ya. Y ya. A ver, cuéntenme, no sé quién quiera responder esa pregunta. Eh, ¿Cuál es el género? De Natalia Serna. Estás juntando. Bueno, Natalia Serna no es un solo género, es una fusión, es una exploración de sonidos, siempre tratando de, de generar música con conciencia, música que nos recuerde como la magia de estar vivos y con base de blues. También siempre hay blues como en, en todo lo que hacemos. Ok, y ¿qué podemos esperar de Natalia Serna el día de hoy? Una fusión entre música, entre sonido, silencio, cuerpo y mucha sorpresa también. Oh my God, me gusta cuando dicen muchas sorpresas, ¿sabes? Es como que una expectativa, así que ustedes tienen que estar bien pendientes a este video y no cambiarlo, o sea, no, no nos cambien, sigan viendo, porque esto se va a poner cada vez mejor. Y ahora cuéntame, Eve... Te tengo por ahí apartadita, todo lejito, pero no importa, estamos cerquita de corazón. Quiero que me digas, eh, ¿cuál, es son los eh, ¿cuál es el futuro o qué más va a traer Natalia Cerna? Yo creo que más que en el futuro, es algo que se está como formando, es como un proceso muy lindo entre, entre las tres. Pues, eh, llevamos muchos años de conocernos, casi 10 años más o menos, haciendo música, desde siempre haciendo música entonces yo creo que más que un futuro es lo que, es lo que está pasando en este momento y que va a crecer y va a crecer y, y pues la idea es llegar a muchas personas y, y poder como entrar a eh, como músicos a, a, a todas las personas que queremos que nos escuchen que escuchen lo que es Natalia Serna, que escuchen lo que estamos haciendo que escuchen la letra tan bonita que es eh, entonces básicamente eh, es lo que estamos haciendo ahora Queremos que crezca más adelante y poder llegar a todas esas personas. Así que ya saben dónde podemos encontrar a Natalia Cerna. En todas las plataformas digitales, en YouTube, Spotify, Natalia Cerna, así tal cual. En Instagram, arroba Natalia Serna Canta. Eh, Oigan, yo no podía irme del camerino. Sin entrevistar a este personaje, muchos lo conocerán, muchos no lo conocerán. Él se llama Cándal, es cantante, cantautor panameño, mejor dicho. Actor, no solamente de teatro, sino que también de televisión. Y claro, ¿por qué no mencionar que él participó en el elenco de 1903 El Musical y también estuvo en el elenco de Peras en el Huerto? Cándal. Cándal, bienvenido a las cámaras del podcast de Compañía Alfaro caso para familia de Compañía Faro. Yo contento de estar aquí. Estoy viendo mucho talento de todo Latinoamérica aquí en Panamá. Esto es una experiencia súper pretty, pues, porque fuera de que hay buena música y, y hay talentosas artistas panameñas representando y compartiendo su talento, estamos viendo también talento de todos lados. Aquí tomo con unas mías de Colombia, porque yo me vine aquí, y me infiltré, yo no creí y yo me fui infiltrando y, y de verdad que estoy sorprendido, pues. Desde ayer y hoy hemos visto. Mucha, mucha, muy buena música y esto más que nada motiva a seguir haciendo cosas pretty. Así Ay. que qué bueno que tenga aquí también grabando esto. Tiene que ver, el mundo tiene que ver el talento que hay. No, y tú sabías que no solamente estamos hablando de eh, talento musical, sino que también va a haber un, un intercambio cultural, que vinieron artistas eh, panameñas, eh, se va a estar realizando también en el, el Museo de las Molas. Yo no sabía que había un Museo de las Molas. ¿Tú lo conocías? Sí, el del MAC. No, no, no es el del MAC. Mañana es un evento en el MAC, ah. que obviamente también le vamos a llevar la cobertura de mañana, pero el día viernes va a ser en el Museo de las Molas. Mira, yo no tenía ni idea, pero yo voy, porque ya me dijiste y me voy a colar <risa> Sí, porque yo no sé el qué hacía aquí en el camerino, pero bueno, no importa. Lo rico es que se goza y de verdad que este evento es muy interesante, no solamente para lo musical, sino también para resaltar el valor que tienen las mujeres y es muy lindo que tú también apoyes este tipo de actividades. Es que, bueno, ¿cómo no apoyar el arte si en verdad vivimos del arte, amamos el arte y conocer expo, eh, exponentes del arte de otras partes del, del país, del, del mundo, de América? Y súper cool. Así que de verdad quiero mandarle un, un abrazo y una felicitación. A toda la familia de Compañía Alfaro por hacerse presente en este tipo de actividades y apoyar y cultivar el talento nacional e internacional con su aporte. Sigan haciéndolo, eso está bueno. Oye, Candal yo ahora aquí aprovechando las cámaras y aprovechándote a ti aquí de colado, ¿verdad? Yo quiero saber qué tiene Cándal para ofrecer, cuál es, cuál es la propuesta musical que podemos esperar próximamente de Cándal, porque ahí yo escuché como un surrucucú de algo pretty por ahí, entonces yo quiero que, que tú me des esa pequeña primicia ahorita que estamos en cámara. Bueno, pues te cuento, nosotros, o sea, por el lado de, de, de la organización con Candle, estoy contento porque pues estamos, ya terminamos mi primer eh, single como solista, mi primer single, mi primer EP como solista que se llama Soy Candle del Origen, donde viene un grupo de canciones Ya hay algunas que han sido estrenadas, pero muy pronto vamos a estar compartiéndole el nuevo EP, donde van a escuchar un pocotón de experimentos musicales, donde abordamos el reggae desde el punto de vista del R&B, hicimos un poco de fusiones y yo estoy seguro que les va a gustar, así que... Por favor, los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba soycandal en Instagram, y o oh, pueden visitar mi página www.soycandal.com para que vean todo lo que tenemos y todo lo que va a venir. Claro que sí. ¿Y quién quita y hacemos una sorpresita en del Faro? Oh, sí. Alerta pendientes a nuestras redes Oigan, y claro que si sí, no podrían faltar los comentarios del público que ha estado súper enérgico en estas presentaciones, hola, buenas noches cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Alicia Thais Chicas, cuéntenme qué les ha parecido las interpretaciones que han visto hasta el momento. Bueno, ha sido demasiado maravillosa y sobre todo pues el espacio que se ha creado para que estas artistasas, que son como yo siento que son artistas de nivel mundial, puedan tener esa, esa plataforma para compartir su talento que en un país como Panamá, donde estas oportunidades no son tan comunes, es muy importante pues que se hagan se hagan espacios como estos para que ellos puedan brindarnos nuestros, de, de su talento y nosotros también podamos conocerlas. Sí, yo creo que eh, da la oportunidad de que las personas las conozcan, las que no las conocían, por ejemplo yo no las conocía y he tenido la oportunidad de disfrutarlas hoy y ahora soy una fan más, así que ojalá eso se siga repitiendo y se pueda como que multiplicar toda la energía, reunir a gente de tantos lados, super cool. Wow, o sea que si el próximo año se realiza otro encuentro, ¿vendrían de cabeza? 200% sí. Totalmente, totalmente, y sobre todo para seguir conociendo artistas que están aquí mismo en el patio y uno no tiene la menor idea y que son demasiado buenísimos. Muchas gracias, chicas. Ahorita tenemos a Claudia M.P., que se presentó el día de ayer en Casa Jaguar. Cuéntame cómo te sentiste en esa experiencia de estar en ese escenario y que la gente estuviera coreando contigo y bailando. No, la verdad que fue increíble. Esto es un movimiento bien, bien importante, un proyecto de excelencia y la verdad que es un orgullo bien grande poder estar acá. ¿Es tu primera vez en Panamá? Sí, en realidad sí. Llevo ya nueve meses acá, pero sí. ¡Wow! Me imagino que fue porque te gustó el país. Sí, exactamente. Panamá es maravilloso y la verdad que las personas por lo menos me han acogido como si fuese mi hogar, que es muy importante eso. Claro que sí, Panamá siempre va a estar con los brazos abiertos para ti. Muchísimas gracias por presentar este arte y claro, por el tiempo que nos estás brindando. No, para nada, para mí es un placer muy grande estar aquí y compartir con todos ustedes, gracias por todo, de verdad que sí. Y dime, rápido, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? Eh, pueden encontrarme en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, en todos los lugares como Claudiempi y nada, espero que disfruten de mi música y que sigan disfrutando de este proyecto tan genial. Muchas gracias. A yo soy Ingrid del Carmen, nuevamente, sí, yo no sé por qué me volví a presentar, pero nos encontramos en el día número 3, desde el Museo de Arte Contemporánea, acá el MAC, en Panamá, en el día de hoy vamos a tener un conversatorio, va a haber una presentación y luego en la noche viene otro día show increíble acústico en Selena, así que ustedes tienen que estar súper pendiente porque este día 3 viene cargado, así que no se despeguen. Y pues este taller se llama Somos Territorio, ¿sí? Precisamente por eso. Uno muchas veces piensa que el territorio simplemente está como a su alrededor y pues el territorio es cada uno, es el que Oh, Gracias al equipo Kaomi. de verdad que quedé encantada con el género que están tocando. Se sienten mucho los panameños. Las letras están geniales. cuéntenme ¿a quién se le ocurrió Kaomi y de dónde viene ese nombre? Bueno, Kaomi es una creación que se nos ocurrió en principio a viene mi persona. Luego se nos une esta maravillosa mujer y se crea Kaomi, que son las iniciales de qué? Las iniciales de los nombres de los primeros integrantes. Acá de Karina, eh, A de Anselmo, O Daniel, mi nombre, de M D y que I. está. Y nuestra querida Carla que se murió. Ah, Carla, sí, Carla Con Car K, así que cayó. Carla con K. <ríe> cayó perfecto. Anillo al dedo. Y cuéntenme dónde podemos encontrar a Kaomi en sus redes sociales. Claro que sí, pueden encontrarlo como Kaomi Música, perdón Kaomi, en todas nuestras redes y también en todas las plataformas de streaming. Eso. Ahora, esperense. Yo quiero que me cuenten qué hay de Kaomi para el futuro. Una primicia cívica. Escuché una canción que me encantó. Ah, bueno, ¿cuál, me cuál encantó? Es la la que escuchaste? La nueva que tenía miedo como que era la primera vez que la tocaba. Aquí, okay. bueno, esa canción que ella escuchó, que se llama Por Caridad, vamos a estar próxima a grabarla más adelantito. Pero vamos a estar también lanzando próximamente, dentro de unos cuatro meses sí, Próximo sencillo titulado Me dijo Bella, así que esperen eso de pronto. Oh my God. Ya saben, pendientes a por Caridad y a Me dijo Bella, porque esto viene de verdad que delicioso, la gente no para de bailar, yo no paré de bailar y ustedes igual lo están viendo. Gracias chicos por el Así que ya saben, sigan viendo porque ahorita la noche se pone mejor. Lo que por ti yo siento, es agua bendita, En medio del desierto. No conozco el concepto de la palabra amor, pero puedo entenderlo cuando escucho tu voz. Eres fruto del deseo, en tus ojos yo me pierdo, eres la melodía que comprende todos mis versos. Puedo acariciarte aunque no te pueda ver, tu recuerdo habita en mí. Llenas todo mi ser en la mañana como el cielo, cuando toco tu mirada y en la noche las estrellas hacen fuego con tu cara. La luna es testigo de los sueños que vivimos, los sueños son reales porque sueño contigo. Porque sueño contigo. Oh, oh. Y la duda es cuando dentro pese a buscar tanta pantalla que estalla. Extorsiona la belleza, la belleza no engaña. Pero cada una aquí tiene su lugar. La libertad no tiene precio. Y pues tal vez como ver, jugar después. No es buena idea. Al revés. Pero los la que Pensando si es contra tu salvación valdrá la pena Van calando historias que se han encontrado Unas buenas, otras malas, todo aportado hasta este ser lo único, naturalmente, rúndico, único básica, Con postura para siempre infinito Aunque lo admito, la lucha es constante Perseverante, alma caminante Acepta que una se equivoca es el balance vibras pesadas en trance. Aunque quieras No, no puedo Seguir verdades sin probar aunque quieras Dame y no dejarme ir podrías quedarte para siempre que no te importen tus paredes o el que vayan a decir pero está más que claro que no lo Si dijiste que me amas, si no luchaste por mí, entonces dime qué estoy haciendo. Y si pensado que los días anteriores era todo pues no todavía nos faltan dos cartuchos más que explotar y hoy nos encontramos en el museo de las molas aquí en casco antiguo recuerden que todas estas actividades del MIM se están realizando en esta área ahora estamos presenciando un concierto acústico con muchas exponentes internacionales como nacionales que obviamente yo les voy a dar la entrevista de primera mano así que acompáñenme en este día número 4 aquí en el MIM Música y territorio Después de esa bella interpretación que nos dejó Chumilca, obviamente no podía faltar que yo le entrevistara a Chumilca. Bienvenida a las cámaras del de podcast de Compañía Alfaro. Cuéntame cómo te sentiste luego de esa espectacular interpretación. Bueno, sinceramente estoy muy agradecida por esa energía que logramos mover en, en el espacio del Museo La Mole, un lugar muy eh, emblemático por lo que representa y también por de darme esa oportunidad de llegar con mi canto, que es el idioma cachiquel, que soy parte de un pueblo originario también. Y bueno, mi nación es la cachiquel y, y me siento muy orgullosa, muy afortunada, de viajar hasta acá, por primera vez también en Panamá, y compartir eh, música eh, desde mi sentir como joven Cachiquel en, en, eh, en esta oportunidad en el marco del encuentro de mujeres, música y territorio, que nos convocó para también unificar esa diversidad a la que representamos. A mí me llama mucho el atuendo que cargas puesto, ¿me podrías hablar un poco sobre ese atuendo? De verdad que está muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, esta prenda la hicimos gupil, eh, a lo de abajo corte, faja. Y bueno, como pueden ver, de, es un, una prenda con gupil de distintos colores, que nuestros trajes, cada, cada color, cada símbolo representa mucho, porque siempre va vinculado con el cosmos eh, por ejemplo, acá pueden ver los truenos, eh, también un poco del movimiento, del, para nosotros es muy importante el, la serpiente, porque es la que nos, nos da la noción del tiempo, y el tiempo para nosotros es muy sagrado. Entonces, por eso le decimos el kukumatz y, y la faja, que es la representación de las estrellas, como pueden ver, en símbolos, los colores. y y El corte del cosmos, aquí pues pueden ver una franja que de cuatro líneas que representan los cuatro puntos cardinales. Entonces eh, nosotros como pueblos originarios, todo lo que vestimos, todo lo que portamos eh, es nuestra segunda piel y nuestra segunda piel es el, la, la interpretación de, de la vida misma, de la naturaleza, del cosmos a la, a, a la que todos somos parte. Wow, eh, tú tenías unos instrumentos muy propios de tu cultura. Quisiera que me hablaras del que te acomodaste en el cuello y, y empezaste a soplar, no sé si se le llama flauta, eh, pero más o menos iba por, por un sonidito así, ¿me puedes hablar sobre él? Sí, son silbatos, es, es un, silbato, un silbato compuesto por tres sonoridades distintas, es como un collar, eh, eh, bueno, eh, esos instrumentos eh, son elaborados con barro, y eh, que sacan un sonido imitando al viento, imitando el canto de las aves, imitando también a, a ese sonido de, de, de, del bosque. Entonces, eh, bueno, hoy por el viaje hasta acá no pude traer otros instrumentos más que representan también el sonido de la misma naturaleza, pero estos tres que son más accesibles pues me las pude traer y poder también mostrarles un poco de esa fusión de sonidos que hago con mi música, de los de estos sonidos ancestrales como también los sonidos más contemporáneos. Wow, de verdad que estuvo increíble tu presentación. Y ustedes lo están viendo aquí en el canal de Compañía Alfaro. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Chumilka, antes de cerrar esta entrevista, cuéntame dónde podemos encontrarte en tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como en, eh, Chumilcaj, no, arroba chumilcaj, guión bajo en Instagram como también chumilcax ch, h apóstrofe u m I L K J en todas las redes sociales y, y también en las plataformas digitales de música. Ok, muchísimas gracias Chumilca, bienvenida a Panamá, esperamos que sigas con nosotros en más ocasiones, claro que sí, ¿por qué no? Y bueno, excelente presentación. Oye, okay, y el Milatam está lleno de celebridades, como saben, si la han visto en nuestra, en nuestra tienda, en nuestro canal también, Patricia Blieg, Patricia, bienvenida, es un honor para nosotros tenerte acá, ¿cómo te has sentido? ¿qué te pareció el evento del día de hoy? Gracias, la verdad que me encantó, como mujer latinoamericana, comprometida con todos nuestros temas, de identidad de memoria de dignidad de verdad eh, fue muy una presentación siento que muy auténtica muy desde la honestidad muy desde la profundidad de la raíz la que hicieron las, las cantoras que nos acompañaron hoy y también la parte de la moderadora estuvo muy muy grata así que felicito a mi latán y a ustedes por acompañar esta iniciativa fue realmente muy especial para nosotros eh, participar de este evento Oye, muchas gracias, Patricia. Y cuéntame, ¿qué hay de Patricia Futuro? ¿Qué, ¿Qué tenemos próximo? Dame una primicia, Patricia, por favor. ¡Muero por saber! Bueno, bueno, pronto vienen sorpresas. Seguimos trabajando en investigación sobre las músicas nuestras y las músicas latinoamericanas en mezcla con el jazz también, componiendo, también escribiendo, eh, eh, bueno, proyectando publicaciones también. Así que pronto les daré más detalles. A ver, cuéntanos, Patricia, para recordarle a esa gente que nos ve cómo podemos encontrar a Patricia en sus redes sociales. Bueno, es bien fácil. Patricia Vlieg, eso es V L I E G. Ese no es tan fácil. Patricia Vlieg en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las redes me encuentran y también en las plataformas eh, digitales musicales, Spotify eh, y todas las que iTunes y todas las que tienen que ver con música ahí encuentran nuestras producciones. Cabanga, una cantora. Bienvenidos a escucharnos y, y a, a seguirnos y bueno, por supuesto que a estar conectados a través de la música que nos vincula a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por este espacio. Ya saben, sigan pendientes porque ahora viene el showcase de la noche con nosotros. Hello, oigan, y como les dije, la noche es larga y ahorita me encuentro con Sofía Lovac. Ella hizo una interpretación genial. O sea, de verdad que tenía a la gente aplaudiendo, cantando. Yo quedé sorprendida con tu género y que cantas en inglés. Pero ahora quiero que todo este público nos sepan, mejor dicho, sepan quién es Sofía Lovac. ¿Y qué canta Sofía Okay, Hola a todos. ¿Cómo están? Este, bueno, yo soy artista, cantante y compositora. Mucho gusto. Tengo 18 años. Y mi estilo, mi música es pop alternativo y rock. ¿Rock? Oh, my God. A ver, cuéntame, ¿qué te inspiró a hacer rock y pop alternativo? Porque a veces se van por, más por la balada, por el reggaetón aquí en Panamá. A ver, ¿tú por qué decidiste irte de poder esa línea? OK. Desde que soy muy, muy, muy chiquita, por mis papás, etcétera, he tenido la influencia del rock. Y siempre ha sido como que, o sea, de toda la música que he escuchado y de todo lo que me gusta el rock, siempre ha sido como lo predominante. También siento que es muy imponente y tiene, tiene carácter, tiene fuerza y siento que transmite muchísimo. También hay rock balada hay, hay distintos tipos de rock. Y siento que el lugar donde más me muevo cómoda es el rock, precisamente por eso. Wow, de verdad y me sorprende tan joven como ya, o sea, las letras de esta niña son increíbles. Cada una tiene un mensaje diferente que obviamente ustedes van a ver un pedacito, pero ¿dónde podemos ver lo completo? ¿Dónde podemos encontrar a Sofía? ok Ahorita tengo apenas una canción en las plataformas digitales. Estoy lanzando mi primer EP, se llama Beneath Her Skin. La segunda canción del EP viene ahorita muy pronto en noviembre. Y la canción que pueden encontrar en las plataformas digitales se llama Dopamine y está en todas partes. También pueden chequear el video musical que está en YouTube. Y bueno, me encantaría que lo viesen y que lo disfrutasen muchísimo. Pero ahora dime, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en todas como @sofialovac escrito con L O V A y una G al final y está en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Ay, bueno, muchísimas gracias, Sofía. Gracias por esa espectacular presentación y por darnos tiempo. A Muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Oigan, y claro que sí, no solamente tenemos artistas panameñas, y ustedes ya lo han sabido y se han dado cuenta a lo largo de toda esta cobertura, tenemos a una chica espectacular de nuestro país de vecino, Costa Rica. <risa> tenemos a Laura. Laura, primero quiero que te presentes frente a todo este público panameño. Hola, yo soy Laura de Costa Rica, exactamente. Eh, Laura Ureña, soy cantautora costarricense y estoy muy feliz de estar aquí, de verdad. ¿Es la primera vez en Panamá? Vine cuando era chiquitita, pero no me acuerdo. Entonces siento que es como la primera. Vamos a contarlo como la primera vez. Laura, cuéntame sobre tu música. Diste una presentación muy, muy linda, muy, no sé, fue demasiado romántica. Fue una cosa increíble. Háblanos de eso. Bueno, yo digo que yo hago canciones o música terapéutica. Porque le pregunté a la gente que me escucha, y dicen que la música les sana, como que sana su corazón y para mí así fue como nació mi música, para sanar mi camino, las situaciones que he atravesado en la vida, entonces por ahí va mi música y mi disco se llama Espiral, que es un viaje hacia adentro básicamente, entonces tengo varios géneros musicales como reggae, bossa novas, eh, pop en general también y hablo de diferentes temáticas como la espiritualidad, el amor, la ternura, por ahí va. Eres una chica muy romántica. Cuéntame ahora. ¿eh? Yo aquí toda de metiche. ¿Alguien le ha robado el corazón a Laura? Ahorita soy súper soltera. es Súper feliz, la verdad. Me siento súper feliz. <risa> Tomen nota. Laura, ¿cómo podemos conseguirte en tus redes sociales? Me pueden buscar como lauraurena.musica y en plataformas digitales como Laura Ureña en todas, desde Bandcamp, YouTube, Spotify, en todas. Muchas gracias Laura, ya saben, búsquenla en todas sus redes sociales, disfruten su música, créanme que les va a dar como un reboost, una recarga de energía como ustedes no tienen idea. Y aparte es una súper linda persona y es muy guapa la chica, claro que sí. Así que sigan pendiente de nuestra cobertura porque todavía falta un día más y claro, más presentaciones. Hello, yo soy Ingrid del y el día de hoy me encuentro en el último día del Mi Mujer Música y Territorio. En esta mañana nos encontramos en La Manzana para hacer diversas actividades, para hacer ese, ese intercambio de cultura entre todas las participantes que están el día de hoy y claro a todos los invitados que han venido también. En la noche vamos a tener un showcase de cierre, sí, de cierre ya, que acompáñenme para que vean todo lo que se va a vivir el día de hoy, el último día. Ooh, ooh, ooh, ooh. inició y también se culmina un ciclo este cierre del encuentro MIN Mujeres Música y Territorio Volumen 2 aquí en Panamá en el que reunió mujeres increíbles a nivel internacional, a nivel nacional, pudimos conocer un montón de artistas que personalmente eh, no sabía y me dejaron con la boca abierta del talento que tienen, claro, talento panameño, talento latinoamericano. El día de hoy, como pudieron ver, fue un cierre de hip hop con mucho flow, algo totalmente distinto a lo que hemos vivido todos estos días y esperemos que obviamente estas actividades se repitan porque nosotras las mujeres nos, senti nos sentimos mucho más empoderadas y claro, demasiado rico sentirnos en un ambiente sumamente seguro. Así que ya saben. Ah, y se me olvida decirles que todos estos reportajes, bueno, la gran mayoría, hasta donde se pudo, fueron gracias a los micrófonos Audio-Técnica, de venta en Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá. Y bye, nos vemos el otro año en el MIM.